lo ve? Ahorro tiempo para mi empresa. Es la Mooncard y ha cambiado la forma de gestionar nuestros pagos. Es... casi como un asistente personal. Y ahora se pone interesante. Por cada pago, recibo un SMS para recordarme que haga una foto del ticket. Gracias a los datos de la transacción, a la conexión a mis emails y a mi agenda, los algoritmos Mooncard rellenan el recibo. Lo valido y se envía automáticamente a Oscar, nuestro contable. Los recibos de gastos llegan completos en tiempo real. Ahorro mucho tiempo. Gracias al panel de control tengo una visión global de todos nuestros gastos. Y parece ser que se gasta mucho en Cannes este mes. Hm. En fin, los datos son exportables hacia un programa contable automáticamente. Ah, también gestiona derechos en tiempo real. Mi vuelo para Tokio sale esta noche. Listo Boris, tarjeta activada, todo incluido por 7 días. Eso sí, excepto casinos, cajeros, bares de cócteles y clubes privados. ¡Buen viaje! Ahorramos tiempo en la gestión del presupuesto y nos centramos en lo más importante para la empresa.